Bienvenidos en este nuevo vlog aquí en Red. Y hoy, eh, como van a ver en el video, si no me equivoco, hoy voy a ir. Disculpen si se escucha una motosierra de fondo, pero son los vecinos. Eh, voy a ir a comprar un nuevo <coughs> trípode para grabar. Eh, que me incluye un foco LED, la montura para celular. Ahí a Ravichak, ahora voy a ir para allá. Les voy a enseñar el trípode el, con lo, eh, la de los focos LED. Y a lo mejor le voy a dar una sorpresita a un profesor. O sea, eh, no voy a decir lo que es porque ya lo van a ver en el video. También, o sea, estoy aquí sentado porque estoy subiendo ahorita justamente. A ver, estoy aquí en llamada con el señor Gastón. Entonces ahorita estoy subiendo lo el video del uno de los videos. ¿Dónde está? Ya lo van a ver el video. Les va a gustar, creo, o espero. Les enseño la miniatura. Esta es la miniatura del video. O sea, ya la pueden ver por aquí. Entonces puedo cerrar esto por acá. Ahí está la miniatura, las miniaturas adicionales que me muestra YouTube. Entonces, este video lo van a tener disponible mañana O sea, este video, lo... el video que acabo de subir Que estoy subiendo, que seguramente ya lo habrán visto Y seguramente tenga ya como sus 10 visualizaciones va eh, va apenas O sea, en el momento que lo estoy grabando Este video, que se está subiendo El otro, pena ya un 29% Entonces lo van a ver más adelante Bueno, entonces ya compré Aquí un foco led. La abuelita se lo enseño. Gracias. Pase buen día. Entonces ahora en la camioneta les enseño el foco y todos los componentes que vienen. Entonces lo ven. A ver si la cámara enfoca. Bueno entonces eh, lo que compré fue esto, un nuevo trípode con el foco led incluido. Que les enseño más o menos como es o sea, el trípode es este o sea este quedando por acá que a ver lo abrimos por acá como pueden ver este es el foco a ver lo vamos a sacar tenemos esta, esta bolsita por acá para mientras a ver, como me imaginé, está descargado, así que en, lo voy a poner a cargar un rato Después de hacer el unboxing completo Ponemos el foco por ahí El, la, el manual de uso Igual, en verdad, ¿quién, lo, ¿Quién lee los manuales de uso hoy en día? Entonces, bueno, a ver Aquí está, lo diría yo que lo... Se podría decir que lo esencial del trípode el cable de carga del, del foco que ahora lo voy a poner a cargar el trípode como pueden ver es el mismo que yo tengo por acá o sea, es el mismo solo que este se me quebró entonces lo que se fue echarle pega loca para poderlo utilizar para poder grabar así la, la pieza esta que es donde se pone la cámara bueno o la cámara o el o el foco que, que lo saco y lo pongo por acá y dice esto se pone aquí así y luego esta como roja se baja a ver si la puedo bajar con se baja y luego se pone el foco aquí entonces quedaría algo así pero uh, ya le entre. pero eso le enseño después más que todo como es ya cargado y todo a ver lo de esta pieza es la que yo tengo en el tripo de puesto que es esta de por aquí que es para la Quedando para la cámara por lo que el foco del, de este tripo se de, de me dañó la cámara, aquí con el trípode. Entonces, resumen rápido el trípode. Y así modo para grabar y... Y así en modo trípode. Que viene siendo algo así. Entonces lo yo lo que hago. Que la cámara... Eh, a veces a ver todo esto rápido pongo la cosa esta de la cámara aquí entonces así lo utilizo pero con este trípode solo que para que la cámara tenga un poco más de altura le puse esto que es la pieza del foco entonces le enseño ya cuando el, el foco esté cargado como es y los tres modos de luz que tiene entonces ahorita lo que acabo de hacer es no sé si se logra aparecer en cámara ahí es de que ya lo puse a cargar aquí está el cable lo tengo conectado aquí a, la, a una a un power bank se podría decir de dos puertos bueno de tres puertos solo que el puerto, el tercer puerto no tiene nada. A ver, este otro cable que ven por acá es el cable con el que voy a cargar la cámara. En rato. La, me imagino que la cámara no le enfoca por el, el sol. Y aquí la computadora con la que edito los vlogs y recibo clases. Así que pongo a cargar la cámara antes que se me descargue. En teoría ya debería estar cargando. Sí, Entonces, yo dejo el video por aquí y lo veo más tarde. Bueno, entonces, después de haber ido al colegio y haber comprado lo de el trípode A ver si se si cae ese eh, Yo ya estoy en la casa eh, Acomodando aquí un poquito Para, en, bueno, a ver, sobre lo del foco, a ver que me siento la luz de Por acá Ya a ver, mejor, mejor iluminación, creo Entonces, a ver, el foco eh, como pueden ver, ya está cargado, entonces lo que vamos a hacer es desconectarlo. Y ahora sí les enseño lo de la, los modos de los que les había dicho. Tapamos ah, por aquí. Entonces, por aquí atrás, él tiene los botones de encendido. Esa es la primera luz. Eh, la luz blanca. Eh, luz amarilla. Que es si no me equivoco es la luz cálida, la otra es la luz fría y esta es la natural que es donde están la, las dos encendidas O sea las luz, las leds blancas y las amarillas Entonces a ver, ¿eh? ahí está apagado Ahí son la, la luz fría que es la luz blanca que solo los leds blancos están encendidas La luz cálida que solo las leds amarillas o naranjas están encendidas y la natural que en sí todas están encendidas como pueden ver el foco este cuenta con con 96 bujitas led entonces ahora sí ¿No? a hacer esta subida este sí, me Entonces ahorita estamos dando un paseo en bicicleta más. con el señor Gastón. El, señor el foco que les enseñé sí. hoy en la mañana cuando estaba grabando, eh, este que lo ando por aquí, lo ando aquí para poder alumbrar Brillante. y que los carros como aquel nos vean. ¡Está detrás! ¡Ah! ¡Ah! que no ¡Ah! ¡Ah! ¡La sangre, ¡¿Qué camioneta! ¿Es ¡La camioneta que ¡Aquilosa! ¡Aquilosa! Yeah. <risa> ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Comentar! Recuerden de que abajo, aquí abajo en descripción están mis redes sociales y el enlace de invitación del servidor de disco y los enlaces de descarga de los programas que utilizo para editar. Ahora sí, sin nada más que decir, yo me despido. Nos vemos en un siguiente vlog. No, chao. Chao.